curso corto virtual buenas prácticas en la manipulación de carne actividad de aprendizaje 1 actividad, evidencia, actividad interactiva componentes de la carne vamos a esperar que esto cargue actividad es un poquito tediosa ya que es un poquito, se muere un poquito en cargar la multimedia pero pues esperemos Evidencia, actividad interactiva, componentes de la carne. Bienvenido, bienvenido a este espacio de procesal virtual elaborado por el SENA en el cual podrá jugar, divertirse y aprender sobre la temática que se está desarrollando en el programa de formación, que es buenas prácticas en la manipulación de carne. Para lograr las metas planteadas es importante tener un interés por aprender. En ese sentido, ya definitivamente el material perteneciente si a esta actividad, así como instrucciones que se dedican a continuación. Éxitos leer las instrucciones usted con un grupo de amigos han decidido conocer el restaurante de moda llamado lo mejor de la carne este sitio es muy lujoso y tiene una característica muy novedosa que les ha llamado mucho la atención y es que el cliente puede escoger el tipo de carne el corte que prefiera y su manera de preparación adicionalmente por inauguración el restaurante le da la posibilidad de no pagar la cuenta de lo que consuma si le demuestra que conoce lo suficiente de carnes por lo anterior su grupo de amigos y usted han decidido probar y así verificar que tanto han aprendido en ese programa de formación para iniciar en esta actividad interactiva es importante tener claro los conceptos sobre las generalidades de la carne para comprobar esto debe contestar una serie de preguntas preguntas de opción múltiple con una única respuesta eh, mucha suerte vamos a clic en continuar y vamos a visualizar lo que se nos presenta. Dice, bienvenidos, desea seguir y pagar su consumo. Van a participar del concurso respondiendo a las preguntas para no pagar la cuenta. Esperamos unos segundos a que este mensaje cambie. Eh, muchas gracias. Sí, quiero participar, dice el señor. O oh, mejor dicho, nosotros. <risa> esperamos otro momento. Esperamos, esperamos, esperamos. Lo mejor de la carne llamar restaurante. Eh, bueno, aquí hay algo de aclarar: es que dependiendo de la actividad, las preguntas van a estar en desorden. Son dos. Son seis preguntas, eh, sin embargo, como lo acabo de decir, van a aparecer en desorden, así que me va a aparecer esta más adelante y me aparece otra de primero, pero de formas son las mismas preguntas. Para esta pregunta, ella nos dice: ¿Cuál es el porcentaje de agua presente en la carne y en qué forma? Entonces, la respuesta correcta directamente aquí es la B. El agua en la carne 59, se encuentra en un 75% y es presente en tres formas, de constitución de interfaz y agua normal. Muy bien, la opción seleccionada es la correcta. Vamos a esperar un momento a que cargue esto. Pueden seguir buena suerte en el concurso. Aquí vamos a responder otra pregunta Dice ¿Por qué la carne asada es más jugosa? Eh, directamente la Respuesta correcta es la B porque la jugosidad de la carne está relacionada con la cantidad de agua que está liberada durante el proceso de cocción o de masticación. Y los procesos de asado por lo general son rápidos. Lo que asegura la pérdida de menos componentes. La opción seleccionada es la correcta. Puedes escoger qué carne quiere consumir para ello de clic sobre la porción que desea. Esperamos que se vaya este mensaje y podremos seleccionar entre las nueve opciones la carne que queremos. Yo voy a escoger costilla porque me gusta la costilla. Esperamos, esperamos... Acá nos dicen, a ver qué nos dicen acá. Otra pregunta, dice. ¿Cómo se denomina el proceso mediante el cual el músculo se torna rígido, pierde el rigor mortis y se convierte en carne apta para consumo humano? A. Maduración, B. Glucosis anaeróbica, C. Reacción de mylar o D síntesis anaeróbica. La respuesta correcta es la A. Maduración. Vamos a clic en continuar y esperamos unos segundos. Usted ha hecho una excelente elección. en unos minutos se estará listo su plato. A ver, continuamos. Esperamos a que le sirvan. Y pasamos a otro escenario. ¿sí? Nos quedan dos preguntas, dice. Estas vitaminas se desnuta, desnaturalizan en procesos como el curado, el ahumado, la deshidratación, el enlatado y el tratamiento con radiación ionizante: B1 y B6, vitamina B2 y B3, vitamina B1 y B3 o vitamina B6 y B2. La no respuesta correcta es la A: vitamina B1 y B6. Ahora, aquí vamos a poder seleccionar nuestra ensalada, la que queramos Continuamos con una pregunta, ¿Puede tomar la ensalada que quiera? Pero vamos, vamos. Y aquí ya podríamos seleccionar la ensalada que quisiéramos. Yo voy a seleccionar cuál se verifica. Escojamos esta que se ve como bien. Entonces, tenemos nuestra última pregunta Dice Con el fin de mejorar las propiedades sensoriales de textura, aroma y sabor Se recomienda dejar madurar la carne por A. 5 días, B. 15 días, C. 72 horas o D. 7 días Aquí la respuesta correcta es C. 7 días Muy bien, si es seleccionada la correcta Ah, Todavía me queda una pregunta en esta mesa puede disfrutar de su cena. Buen provecho. Ah, sí, me falta una pregunta. Esperamos, esperamos, esperamos. Dice... La domesticación de las especies como la res, los aves y los cerdos se dio principalmente como respuesta A. La respuesta correcta es la A. Cumplir propósitos económicos de sostenibilidad y tener una buena disponibilidad del alimento. Correcto. Y listo, estas serían básicamente las... Seis preguntas de esa actividad, como lo dije al comienzo, pues les, les puede aparecer en desorden, en diferente orden, pero pues son las mismas preguntas. Muy bien, o entonces sea, ya conoce lo necesario sobre los componentes de la carne y por ello su cuenta ya de sus compañeros la pagó el restaurante, aprobó esa evidencia, felicitaciones clic en cerrar y con esto terminaremos nuestra evidencia